Estimado Erasmus Cefeido, sus consejos me han sido muy valiosos para recuperar a mi prometida. Permítame regalarle este reconstituyente espirituoso como muestra de mi profundo agradecimiento. ¿Eh? ¿Vamos a probar? Mm. No me miren así. Con 25 centavos a la hora que me pagan en el observatorio no llego a fin de mes. Necesito un trabajillo extra. Así que... Y esto es un secreto. Tengo un consultorio en el Washington Post. Es un consultorio científico, por supuesto. No, es un consultorio sentimental. Pero yo consigo llevarlo a mi terreno. El editor ha sugerido que firme con seudónimo de hombre, para darle más seriedad. Pero a mí me encanta, me lo paso muy bien. Y además hay consultas que ponen en jaque mis conocimientos sobre el universo. Como esta. Estimado Erasmus Cefeiro. el otro día, paseando con mi prometido, le pregunté cuán grande era su amor por mí, a lo que él contestó, mi amor es tan grande como el universo entero. Mira tú que se Desde entonces una duda se ha instalado en mi corazón. ¿Cómo de grande es el universo? ¿Debo confiar en su amor? Suya atentísima señorita duda en expansión. Querida duda en expansión, para la segunda pregunta no tengo respuesta, pero para la primera sí. El universo es muy grande y de hecho cada segundo que pasa es más grande porque se encuentra en continua expansión. Para que se haga una idea de su tamaño, la estrella más cercana a nuestro Sol está a 4,2 años luz y la galaxia más próxima, Andrómeda, a la friolera de 2,5 millones de años luz. Gracias a métodos como el desarrollado por la gran Henrietta Leavitt, poco a poco los astrónomos han ido cartografiando el cosmos. Por ejemplo, nuestra galaxia pertenece al Supercúmulo de Virgo, una asociación de galaxias que ocupa un espacio de más de 100 millones de años luz de tamaño. Y como este, hay millones de supercúmulos en el universo. Ahí es nada. Pero todavía no he contestado a su pregunta, ya que aún hoy desconocemos cómo de grande es el Universo. Ni si tiene bordes, ni si es finito. En cualquier caso, debido a la velocidad finita de la luz, solo tenemos acceso a una porción limitada del Universo. Es lo que llamamos Universo observable. Las últimas estimaciones indican que el Universo tiene una edad de 13.700 millones de años. Así que, cualquier galaxia situada a más de 13.700 millones de años luz... ...no podremos verla... ...ya que su luz aún no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. En realidad, debido a la expansión... ...el tamaño del universo observable se extiende hasta los 46.500 millones de años luz. El espacio más allá se mantiene inaccesible para nosotros. Así que, querida duda en expansión... Imaginen una enorme esfera de 46.500 millones de años luz de radio a su alrededor. Ese es el tamaño del amor que dice profesarle su prometido. ¿No le parece mucho amor para una sola persona? Hmm. No, se, fi, e. Eh. Se despide atentamente, Erasmus, se ha feito. Vale. Ay. Bueno, ¿vamos a probar? No me miren así Con los 25 centavos a la hora que me pagan el, el, el repertorio Vale Corte <risa> <risa> bueno, ¿no? bueno,